La siguiente. Eh, tenemos a Rodrigo, dice, ¿a qué se refiere el requisito de cumplir con un buen carácter moral para naturalizarse? Sí, bueno, um, ya para eso es claro, que no tengan crímenes graves contra ustedes, que sí han pagado, claro, sus taxes, que han vivido bajo la ley y que has... Básicamente, pues han um, mantenido las reglas de, de residente para poder naturalizarte. Porque no puedes aplicar y, por ejemplo, robases un banco, por decir, y quieres aplicar, pues eso en sí te, ya te niega porque tienes ya crímenes ya crimen bajo tu nombre. Pues. Sí, hay, hay, hay bueno hay ticket, digamos, tickets de tráfico, muchas veces no no afectan, ¿no? Sí. Pero cosas como y el DUI también DUI sí. si puede afectar o si hubo un accidente y ya estuvo involucrado, entonces se refiere a tener pues ahora sí que aportarse bien en este país, que cumplamos las reglas, que sigamos las normas de este país para tener el derecho de naturalizarse. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.